¡Hola! Yo soy Lila Tochi y este es el tercer video donde te enseño a envolver cajas. ¡Vamos! ¡Lila Tochi! En esta ocasión te enseñaré cómo forrar una caja cuadrada de dos maneras. Y vamos a comenzar forrando la tapa. Doblaremos hacia adentro el papel y lo detendremos con una cintita. Pude haber desperdiciado menos papel, pero se me olvidó. Ahora vamos a marcar el otro lado con un pellizquito. Estíralo muy bien. Ahí está. Esa es la marca. Vamos a dejar un pequeño margen justo arriba. Un pequeño margen que no esté muy largo. Y aquí me fallan las tijeras. Así. y Que no esté muy largo para que nos deje espacio para colocar la cinta. Ahora en los laterales. Metemos estos dos. Meter estas pestañitas. Hacemos un triangulito aquí abajo y los doblamos para adentro. Métete pestañita. Y recortar si nos queda muy largo. ¡pup! Y una cintita para que no se nos mueva. Repetir lo mismo del otro borde y listo, ya te quedó. Si tienes mucho papel y quieres batallar menos, utilice este método. Vamos a envolver la caja con el papel para ver si nos cubre. Y yo la voy a ubicar cerca de la orilla de la cajita. Dejando un pequeño borde en la parte superior. Vamos a cortar como hasta aquí. Que nos cubra como la mitad de la base. Te puedes ayudar de una regla... No importa que no sea perfecto. Ahora vamos a enrollar otra vez el papel. Vamos a enrollar la cajita en el papel de esta manera. Todo este papel no sobra. Yo quiero que el borde del papel quede hasta aquí. Voy a hacer un pequeño pellizquito. Y aquí lo voy a a pegar justo en la esquina a doblarlo muy bien a marcarlo así jalamos bien empujamos bajamos y jalamos que esté bien estiradito el papel y le vamos a poner cintita de manera horizontal siempre horizontal bien pegadito, en el margencito que le dejamos en la parte superior vamos a hacer un triangulito ubicando la punta de la tijera en la pura esquinita de la caja de esta manera, mira y lo cortamos así, nada más de nuevo corte diagonal triangulito fuera y ya nada más doblamos hacia adentro las pestañitas que nos quedaron. sí, Y las pegamos con cintita. Muy bien. Ahora la parte de abajo la tuve que recortar un poquito más. Estaba muy larga. Más o menos así de largo te tiene que quedar. Vamos a jalar muy bien hacia adentro para que esté bien estiradito el papel. Y aquí... Vamos a colocar nuestra cinta. El otro lado igual. De aquí puedes estirar un poquito el papel dándole un poco de forma de los triangulitos. Jalamos bien nuestro papel hacia adentro. Las esquinas queden bien marcaditas. Y en el medio otra cintita. Y aquí vamos a bajar los triangulitos. No importa que no queden tan marcados, nada más que queden centraditos. Así. Y este vamos a marcarlo un poquito. Así. Lo doblamos. Pues ponemos cintita y listo. Quedó nuestra cajita. Ahora forraremos nuestra cajita. Con poco papel. Lo que haremos es centrar la cajita. En un cuadradito de papel. Nada más hay que fijarnos que de los bordes. Cubra la caja y nos quede un pequeño margen. Doblaremos el papel un poquito hacia adentro. Jalamos muy bien el papel hacia arriba. Y haremos lo mismo del lado contrario. Doblamos hacia adentro el papel. No olvides estirar bien el papel antes de doblarlo. O se te romperá como a mí. Le ponemos una cintita en el medio. Doblaremos estas pestañitas, pero están muy largas, así que las recortaremos. Nada más que cubran, más o menos así. tenemos esta pestañita para allá, jalando muy bien. Fíjate que las esquinas estén muy bien marcadas. Doblamos la pestañita hacia adentro y le ponemos una cintita. Y ahora... Esta pestaña lateral la vamos a poner así. Jalaremos este piquito para formar un triángulo. No las marques demasiado, nada más. Aquí tenemos un poquito chueco esto, pero no te preocupes. Nada más vamos a hacer un pequeño doblez, piquito que no debería verse. Jalaremos un poquito para allá, doblaremos la pestañita que está en la parte superior y meterla hacia la caja y la amarraremos con cintita. Y ya solamente nos hace falta doblar hacia abajo el triangulito y aunque este piquito no se vea hay que meterlo para que no deforme el triángulo. Y le ponemos una cintita y ahí está, así quedó y quedaron un poquito diferentes los dos bordes pero se ve bien. Esto ha sido todo por el video de hoy Yo soy Lila Tochi No olvides suscribirte Y nos vemos, estrellita I'm crazy